Estos son mis retrasos, el ñaño. Empezamos de cero, se ha iniciado el circuito Ser el primero, en verdad me importa un quito Un segundo en que se pierde todo lo que se ha querido Tres ángulos te observan y controlan tus sentidos Escribo en mi cuarto, pasando cuarentena Cinco de cien me entienden, somos dioses en la tierra Sexto sentido activo, preparados para la guerra No tiene siete vidas, hey cuídate hijo el 8 se ha acostado, simboliza el infinito Nueve meses en su vientre, han sido los más bonitos El 10 está a mi espalda, la pecosa está a mis pies Y el 11 de septiembre fue mentira, ¿no lo crees? 12 meses tiene un año, y suele hacerse corto No me estrese perro, que en verdad no me soporto a los 14 años empecé a fumar vareta, allá en la calle 15, Bogotá, haría la letra. Lepra desde siempre, drogadicto 16, parezco de 17 si me juzgas por mi face. Quería tener 18, ahora quiero ser un niño. Me crié en la 19, pal Bolívar con cariño, COVID-19 en el año. De este hombre, calibre 22, impactan las rimas mías. 23 horas de rap, la otra pa' la comida. Diciembre 24, Jesús no nació ese día, muerto de 25 escribiendo melodías. Bien, bien, bienvenidos a mi ágora, rima con los números el método Pitágoras. Bien, bien, bienvenidos a mi ágora, rima con los números el método Pitágoras. Bien, bien, bienvenidos a mi ágora, rima con los números el método Pitágoras. Bien, bien, cuarto del siglo, escribo a las 24, justo cuando el día reinicia el ciclo, ungido por la 23 de los Lakers, por la calle 22 sobre los esto se prende, 21 de noviembre Cali me probó socito. si son las 4.20 prenda lo que yo invito, tenía 19 cuando me salve la muerte, los 18 supe que en la vida sobrevive el más fuerte, 17 de los mismos y un puñal entró en mi pie. Venía de un abismo y a los 16 el rap encontré. 15 minutos de aquel ritmo para hacer catarsis, 14 intentos fallidos, aprendí en la praxis, 13 líneas ya escritas y docenas de rimas. A la ley del 11 la por la avenida. Cambiando con la 10, puse un vida a profundidad. Me puse la 9 para notar, es con claridad. 8A con los tombos que se ven por aquí, buscando rastro de ronway, coca y éxtasis, Sin comprendernos todavía nuestro amor por la poesía, logré poner en cuatro a la situación que se me oponía.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 Pitágoras, Bien, bien, bienvenidos a mi agora, rima con los números, el método Pitágoras. Bien, bien, bienvenidos a mi agora, rima con los números, el método Pitágoras.